Thick boy, that's a thick ass boy. Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Seúl y estamos aquí en un nuevo video para este canal. Bueno, vamos a hacer una video nueva video reacción, muy corta, nomás. Vamos a reaccionar esta vez, esta ocasión, a una parodia animal de Kishinpei corto nomás de Naruto. ¡NARUTO ME LA PELA! De Ino y Sakura. Ok, y me llamó la atención bastante la miniatura, que es, obviamente va a ser una parodia esto. <risa> Así que, si más, ya, bueno, voy a reaccionar a este y a ver qué contendrá y que vincerea veamos y... Ok, nuevo luego. Ok. Sacuda y saque. Que originalmente no sé mucho en Naruto, pero no nos quiso matar a ella. <ríe> ah, bueno, que sí. Va, está apretando. Tiene un trasero tan... que cambió el... el juego... Failure... Mira, no, Robbie... <ríe> el dibujito del... Al... Qué oh, mamadísimo! ¡Jeje! <ríe> <todo> lo pezón. <ríe> también. LOL. Sí, también me gustaba este, este saco. <ríe> <ríe> <ríe> Lo oí, ya está. Edu. Triple X. Este es el acopesar que no es ahí, sesenta y nueve. ¿Qué pasa? La ¿Qué que oh saco. está muerto como por supuesto wey por jefe lección de vida no usen los cuerpos los demás hola bueno, estamos acá otro video? bueno vamos a reaccionar los verdaderos orígenes de Sadada. Creo que es la hija de Sasuke y. y Sakura, porque me acuerdo, no sé. De ese güey, de bueno, yo no vi ese anime, igual bueno, de... Así que vamos a ver si en este nivel está. ¿Vale? Otro más. Ni <risa> <Buah>. No Menos <risa> no, Ahora sí Nueve meses después ¡Ah! Sí. ¡Ah! Pues? ¡Oh! <risa> sí, eh, pues se me parece, eh Ah, vaya, porque igual <risa> Ok, hasta acá nomás Bueno gente, si te gustó este video, pues dale a la bestia Por compartir el video, suscribirte al canal para más vídeos videos como este bueno, no! a ver este.